Muchas gracias a todo el equipo, gracias compañeros. En este momento nosotros queremos eh, plantear este tema que me parece que la semana pasada de alguna forma lo toqué. Se está creando un movimiento en nuestro país, en República Dominicana, de que se, de alguna forma se formalice el tema de los debates electorales. Ángel, Asociación Nacional de jóvenes empresarios se está promoviendo esta iniciativa que ha tenido una gran aceptación a nivel nacional y por supuesto nosotros eh, en, los diferentes, en las diferentes ciudades creo que debemos de abogar por que esto suceda, más allá de que podamos pensar que esto no tiene ningún impacto, pienso que sí. Más que nunca nosotros necesitamos y merecemos escuchar propuestas a nivel de debate de los candidatos presidenciales, ya se han estado realizando a nivel congresual ya hay fechas pautadas para de los candidatos. El candidato del oficialismo no ha confirmado ni dicho fecha. Ante todo esto, nosotros debemos de seguir, si se quiere, hasta presionando. Debemos de ir cambiando la manera de hacer política en la República Dominicana. Como decía, es muy bonito hacer un mensaje, enviar un mensaje a través de los medios de televisión, un mensaje grabado, editado, eh, aprendido y leído a, tra a través tal vez de un teleprompter. Por ejemplo, en el día de ayer, y, y, y lo hago así, a modo de ejemplo, sin querer o tener ninguna intención de, de atacar al candidato del oficialismo, se creó una expectativa en el país de que Gonzalo Castillo se va a dirigir a la nación. Nosotros entendíamos que era algo muy diferente a lo que vimos cuando se presenta el vídeo, editado, grabado y leído, dando informaciones de lo que básicamente había realizado en este proceso de COVID y y algunas puntualizaciones de lo que de lo que él entiende que sería su proyecto de gobierno, pero en un mensaje de 20 minutos, eh, hecho por estrategas, que quienes son los que le tra trabajan su campaña política, y tú dices, bueno, ok, te escucho, pero ya ahí pasó. Más allá de estas... Iniciativas o estrategias políticas, nosotros necesitamos fomentar, de que la gente entienda que es necesario y obligatorio de que podamos escuchar en escenarios, en escenarios de preguntas, de cuestionamiento, de planteamientos que tienen un nivel de responsabilidad mucho mayor cuando tú lo haces. En este nivel, en este punto, no es lo mismo lo que pudimos ver en el día de ayer a las 8 de la noche, una sobreexpectativa de lo que iba a pasar y lo que vimos fue todo lo contrario. Yo quiero poner este videíto de lo que se está promoviendo, de lo que se está promoviendo y nosotros debemos de empoderarnos. RD quiere debates. Esta, esta iniciativa, como dije, del grupo Ángel de esta asociación de jóvenes empresarios que se realizó en el proceso de las elecciones municipales y que me pareció fenomenal poder escuchar a los candidatos del distrito, exponer sus ideas en base a preguntas muy puntuales con un tiempo eh, delimitado para responder y tú ver el nivel de preparación, el nivel de conocimiento de los candidatos, cómo trabajan bajo presión que no es lo mismo que yo haga un video y que lo ponga en los medios de comunicación a una hora específica. Vamos a ver si lo tenemos listo, eh, señor director. Y eh, luego pasamos a hacer los comentarios. También tenemos una imagen ahí porque a través de las redes y a nivel nacional se está promoviendo. Yo quiero que nos empoderemos, que les demos seguimiento porque nosotros necesitamos saber las diferentes propuestas en temas importantísimos, por ejemplo, el tema de la inclusión, el tema de la seguridad social, el tema de la inseguridad que se vive en República Dominicana, el tema de la educación, el tema de la transparencia, el tema de la migración, el tema del aborto, o sea, un sinnúmero de situaciones o temas, eh, valga la redundancia, que nosotros necesitamos escuchar esas propuestas que se le hagan preguntas, que ellos puedan responder, no que me lo hagan a través de un conversatorio o que me lo hagan a través de un video en la televisión. Es el momento de que nosotros como sociedad vayamos despertando a la medida que nos vamos empoderando, somos más capaces de exigir nuestros derechos. Un ciudadano empoderado, un ciudadano con eh, conocimiento, no es lo mismo una persona que está por allá, alejada de la realidad social que vive su país, mientras sus gobernantes están haciendo Carolina. lo que les parece por allá. ¿Sí, Francis o oh, Amado? Mira, eh, Carolina, sí, Francis, solamente ¿sí? agregarte que en esa preocupación que tú tienes, me sumo a ella. Amado, está muteado. Eh, me sumo sí, a ella. Yo, yo preguntaba con el perdón, yo preguntaba si iban a poner el video, porque ella anunció un video. Sí, sí, sí lo estamos buscando. A ver si la producción lo... lo, lo ah, lo ok. Era. Decía yo que este, este jueguito mediático que han utilizado para salvarle la, el pellejo al candidato que el mismo presidente de la República dijo que él había que preservarlo por eso no le permitían hablar y tuvo el presidente que hacer el cierre aquella vez la gente no se está dando cuenta que esto va más allá que no se eh, eh, no, no encaja en nada lo que tú dices lo que tú dices lo que dice la gente es mejor que hable menos y que haga más no no para un presidente se requiere que se tenga conocimiento de sus talentos, de sus capacidades. Este señor apenas pudo hablar en un, en un anuncio que anda ahí y, hasta, y, a, y ahí mismo también cometió errores de que él tuvo cinco años, cuatro años en, en un instituto. Y eso le valió a él para muchas cosas, pero no tiene, lamentablemente, creíamos que era un hombre de, de luces, de comportamiento, pero lamentablemente no la tiene. No, no, es muy triste. Los debates constituyen una vía crucial de información para los tiene ciudadanos. Mucho cuarto, sí, mucho cuarto. Sí, sí. Mira, Mira este, hay una cuestión aquí y es el hecho de que eh, yo comprendo, yo comprendo que Carolina tenga una visión sobre los debates, eh, yo tengo otra muy diferente eso tiene mucho que ver con la edad Carolina todavía es una persona optimista eh, yo no dejo de serlo pero ella como joven está mirando al futuro con, con, otra, con, otra, con otras ideas, piensa que el futuro no puede seguir este, a, a, alando eh, a, arando con viejos bueyes, eh, yo vengo de regreso de muchas cosas y pienso que los debates no tienen sentido eh, porque yo te voy a decir otra cosa, y de más o menos parecido a los debates, son los ofrecimientos de campaña el candidato se para frente a un micrófono y dice yo voy a hacer, voy a deshacer voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y cuando no lo hace, no tiene ninguna consecuencia, incluso si se presenta a la reelección y está en el poder, la gente vuelve y vota por él y ellos vuelven a maniobrar de forma tal que logren una reelección y eso ha pasado en varias en, varias, en muchísimas eh, ocasiones en este país entonces yo lo que me pregunto es eso además hay una cosa quizás tú no sabes Carolina que los debates para poder hacer el candidato o las personas que van a debatir tienen que saber las preguntas que le van a hacer se conocen previas y ellos tienen que buscar la información de la pregunta, eso no es de que yo te salgo una pregunta eh, que no estaba ellos lo que van a responder son cosas que previamente eh, le escribieron que previamente le informaron yo no sé si esa cultura eh, tenga importancia para la República Dominicana, sobre todo que nosotros no exigimos cumplimiento. Si no exigimos cumplimientos los debates están debajo. Mira, eh, realmente, eh, como joven posiblemente, como entiendes que tal vez por eso tengo esta visión de optimismo, eh, pienso sí, sí, Amado, claro. que realmente las sociedades y los jóvenes y las personas de mediana edad y los de una edad más adulta, debemos de ir cambiando la visión, debemos de ir entendiendo que hay una forma diferente de hacer política, ¿sí? desde la historia es la misma la que se realiza al día de hoy, pero eso no quiere decir que si tenemos la posibilidad de... Llevar el mensaje de que las cosas se encaminen, de que si por ejemplo, aquí hay 50 o 20 o 30 jóvenes o 100 o 200 o miles que están mirando este espacio y le estamos llevando ese mensaje. Algo queda, amado, lo que pasó en la Plaza de la Bandera, lo que ha pasado en nuestro país con Marcha Verde, lo que pasó, si se quiere, hasta con el 4%, o sea, son condiciones sociales que, que, no se, que no se daban en nuestro país, a menos en tiempos, en muchos años anteriores de intervenciones y demás. Miles y miles de ciudadanos dominicanos empoderados por una causa. Entonces, ese es el camino que se debe de seguir, cambiar la forma de hacer política y exigirle y pedirle a los... A, a la gente, al, al, al común que se empodere y que entienda que las cosas sí pueden cambiar. Oye, por lo menos, termino ahí, llamado y por lo menos forma, ir cambiando el, el nivel de, de mirar las cosas. Adelante. Tenemos una llamadita mira, después que... Ok. Coja la llamada yo, yo y yo Okay pues, Ok. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Adelante, te escuchamos. Yo le voy a decir algo a ustedes, le habla Lara. Ah. Sí, Lara. De las piezas de discurso de lo que empiezan a ser los gobernantes como candidatos. La de Luis Abinader la depositaron, la de José Luis Castillo la depositaron, yo no sé lo que dice ahí. Y ninguno de los presidentes de los que hemos tenido han cumplido con lo que han dicho. Malaguer tuvo un librito con, con las construcción Leonel también. Danilo Medina ha hecho lo que nunca dijo y lo que nunca se ha hecho. Oiga bien, Gonzalo Castillo le está demostrando a este país que no se necesita una retórica un discurso de barricada para hacer una buena gestión y ser un buen empresario exitoso. Antonio Guzmán Fernández era un hombre un tosco y un, un, un, un, un Y desgraciadamente pa, se recuerda a Antonio Guzmán Fernández como uno de los mejores gobiernos. Porque tuvo valores, Hipólito tenía Mejía, valores morales, éticos y familiares. Hipólito Mejía, un hombre discono de poca capacidad, tuvo dos, dos, dos, en su periodo tuvo dos años, Claro. Gonzalo Castillo claro. está listo. Y lo ha demostrado sí, el como funcionario. Tú tienes razón, Dalit. De ser un <risa> gran presidente. Quédate ahí para que escuche ahorita el tema mío. Leonel Fernández, Leonel Fernández. Debió de casarse con la gloria. Aprobando el 4%, el sí. por ciento ¿Qué ha servido ese 4% ¿Y tú, yo, Lara. A mí no me Inmobiliaria. Inmobiliaria. Muchísimas gracias Lara, mira, gracias, Lara. yo realmente no le voy a responder porque ya no se, se me terminó bueno, el bueno, tiempo. Claro, y Conte, son... Mira, yo quisiera que, que solamente tres o dos seres humanos dominicanos que me hablen de Gonzalo de su virtudes, pero que no reciban ningún salario ni tengan ningún tipo de contrata. A ver qué hablan de de, de, esta, de esa posición. Fran, si es que tú lo estás midiendo, a la, tú estás midiendo a la persona en ¿No sí. Político. Tú estás midiendo a la persona en sí. Oye, va para vale, adelante yo vale. le voy a hablar, miren, yo le voy miren, a hablar sobre las dos inteligencias de Howard Gardner. Ah, Amado, pues entonces, oiga, Amado, tenías algo oiga, que decir. Oigan, oigan, oigan, oigan lo siguiente. Yo pienso que los debates son como los exámenes. Un examen no evalúa realmente un estudiante y te lo dice un, un maestro desde el de treinta y pico de años. Te lo digo, yo he tenido estudiantes que son muy buenos en clase, preguntan, intervienen, se saltan con cosas que tú medio como que te archivas. Brillan, brillantes estás? expositores, ¿verdad, Amado? Brillantes expositores. Sí, sí. Y, y cuando van, se van se a los exámenes, a los exámenes se me caen. Sí. Me saltan, me saltan con un 70 yo, yo digo, pero vea pero muchacho ¿y qué fue? entonces, eso así son los debates todo tiene que ver con el miedo escénico con la capacidad que tenga esa persona para responder a tiempo una pregunta recuérdate que el tiempo lo están midiendo esa presión que siente el individuo de que el tiempo lo están midiendo, de que lo están viendo eh, cientos de personas todas esas cosas se dan en los candidatos también, no se crean, a menos que no sea un hombre de los medios dedicado a eso toda la vida, que haya creado una plataforma, una estructura mental acerca de que sus opiniones están llegando al público y que también tenga una capacidad que no tiene todo el mundo, que para organizar ideas adecuadamente, esa relación que debe haber genuina entre tu cerebro y tu lengua, que lo que tú piensas salga correctamente y se pueda, y se pueda entender adecuadamente que no tengas que estar buscando subterfugios ni, ni ejemplos para explicar las cosas, todo eso constituye un, un, un conjunto de situaciones adversas a los Bates. o sea y el candidato sabe que de, como de, de, de que de la forma como se desenvuelva en este debate puede es de perder las elecciones, en, y por eso se presionan tanto. Debemos y dejar... ahí también la gente, se, la gente también se puede equivocar. O tú te crees, Carolina, yo no sé si tú recuerdas, creo que tú estabas por ahí todavía eh, corriendo atrás de una muñeca, Cuando, con esto que te voy a comentar. ¿Tú te crees que Peñagón no fue al debate con Leonel Fernández en el año 96, porque Peña Gómez no tenía capacidad, no tenía condiciones. No, no, no. Sus, sus eh, consejeros de medios le dijeron, usted no puede presentarse con Leonel Fernández, que es un tipo hablar fluido, es un tipo, además, estaba en su momento, Leonel estaba en su momento. Y además de eso, la figura de Leonel no es lo mismo. Señores, la televisión es imagen. La gente fea no, tiene, no puede estar en la televisión. Porque la televisión vende imagen y la imagen es importante. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? O sea, los debates tienen sus bemoles, Carolina. Vale un mensaje. Eh, oh, gracias. Sí, sí amado. Eh, ante todo esto, eh Comprendo perfectamente lo que dice, debemos de recordar que no estamos evaluando a un estudiante, estamos evaluando a un candidato presidencial o a un presidente de la República Dominicana, que aunque sí puedan tener condiciones similares Pero en esta malas, evaluación cognoscitiva que haces, no es lo mismo, porque no es un estudiante que va a pasar de curso o que se va a graduar. Cierro diciendo es que es... es un ob... que puede ganar o perder la presidencia con este debate. Esto, es? pues, por lo tanto, lo necesitamos... Ahorita. Sí, es lo mismo, pero la importancia, pero la importancia de uno y otro no es lo mismo. Y por eso es que entiendo que lo necesitamos. No creo que se pierda algo haciéndolo. Si es por perder tiempo, aquí siempre el tiempo se está perdiendo. Y son instituciones y organizaciones privadas que lo están solicitando. No son recursos que saldrán del gobierno. Por lo tanto, creo que sí que lo necesitamos y seguiré abogando por esto. Muchísimas gracias, muchachos. Ahí está. Gracias, Carolina, por tu. Por tu comentario. Tenemos una llamadita aquí en el celular. Buenos días. Buenos días. Yo le voy a hacer una pregunta, Amado. No. Eh, yo quiero que él me diga ¿Qué puede, qué busca Leonel Fernández en San Francisco de Macorís? ¿Y qué pueden buscar los gobiernos de CFM cuando Leonel Fernández le prometió a este pueblo, a Aeropuerto Atillo, materno infantil? ¿Le prometió el cielo y no cumplió nada. Sin embargo, Danilo Medina ha cumplido en un 100% lo que ha prometido para la provincia de Duarte. Pero el los materno infantil destruyeron la agricultura de la República Dominicana y la economía. Buena que está. Aumentando los puntos de droga Mira. en los barrios. Tenemos otra llamadita, muchachos. Destruyendo está, la granja. Y le acuerdo prometer... ¿Qué? Gobierno el gobierno de lo... PNN, fue Leonel. Ya Leonel en... en el pueblo. A estos pueblos, sabiendo que ya lo conoció. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamadita, muchachos. ¿Quién, ¿quién construyó el oncológico? ¿Quién construyó la cancha San Martín? ¿Quién construyó la universidad? Tenemos sí. otra llamadita, muchachos. Buenos días. Aquí ningún gobierno, aquí ningún gobierno eh, en, en San Francisco de Macorís ha construido más que, que el Dipuerto Mejía. Buenos días. Y el mismo va a con los condominios. Buen día, bueno, caballero. Buen día, buen día. Adelante. Buen día. Eh, Dani de a mí me parece que los debates son igual aquí en Nueva York, en Santo Domingo, o donde quiera. Lo que me parece que hay un punto político que tenga condiciones para hacer un debate porque hay una mayoría que eh, tienen el rabo largo para pisarle la cola y eso es lo que pasa. Los debates son iguales donde quiera y aquí lo hago. Eso es lo que yo quiero. Sí. Así es. Muchísimas mira, gracias, gracias caballeros. Si, no eh, si, no si no se conocen, si no las las ideas, los principios, el comportamiento de la, persona, la empresa más importante de los dominicanos o de cualquier pueblo, no estamos eh, garantizando. Eh, futuro. Y le voy a decir algo. Yo recuerdo a Danilo que dijo que solamente el rumor